...desaparecido, sí, lo que hay desaparecido. que buscarlo. Miren, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción... ...y gracias a la gente que nos ve en vivo a través de el Canal 10... ...y las redes sociales. Yo quiero mostrarle a ustedes, a la gente que nos ve... ...un... Eh, ...si se quiere, un experimento... ...que yo pude notar ayer en las redes sociales... ...y que me pareció interesante compartir... ...con la gente que ve este programa... Pero antes de yo presentarle eso a ustedes, quiero explicarle que aunque a veces pudiera parecer, pudiera usted interpretar que suene un tanto pedante, potente o lo que sea, de nuestra parte, cuando yo me siento aquí, trato de... no vengo a convencer a nadie. No vengo a que usted esté de acuerdo conmigo. De hecho, ni siquiera vengo a que usted me dé la razón. Y en, eh, de manera sencilla esto va a sonar muy duro, Israel. Poco me importa. ¿Por qué? Sí, porque aquellos que nos gusta escudriñar, que nos gusta investigar, si nos dejamos llevar de la presión ambiental, de la presión social, entonces perdemos el, el, el norte. Yo quiero que ustedes compartir con ustedes ayer, a propósito de la puesta en libertad, oigan esto, de Marlene Martínez, CDN, cadena de noticias, publicó en su cuenta de Twitter la siguiente pregunta. Mírenlo ahí. Yo desde que la vida una vez le tomé un capture y dije, esto yo tengo que compartirlo. Miren, tenía 15 minutos en ese momento. 15 minutos tenía en ese momento que se había publicado. Y dice ahí, ¿está usted de acuerdo con la libertad a Marlene Martínez por la muerte de la adolescente Emily Peguero? Está, está manipulado eso. Porque ella claro. lo acusa de matarla. Nunca lo estuvo. Fíjense ustedes cómo la sociedad, ahí hay 331 votos, eso es una tendencia. Por más que usted quiera, la mayoría va a decir que no está de acuerdo con la libertad. Y yo quise traer ese elemento para compartirlo con ustedes, para que vean por qué yo no vengo aquí a que la gente esté de acuerdo conmigo. Porque cuando usted estudia ¿verdad? la historia, se va a dar cuenta que las sociedades normalmente viven equivocadas. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, Marlene Martínez fue puesta en libertad en el día de ayer porque se le había violado hasta el último de sus derechos. Tenía un año presa de manera arbitraria e ilegal. Y por último, irrazonable. Nadie ve eso. Usted dice, sí, pero es que el hecho que ella cometió fue atroz, pero usted tiene que ir al contexto también de qué le pasó a Marlene Martínez en ese momento cuando ella se entera que está demostrado que ella no participó previo a, ni que ella tampoco mandó a. Ella se enteró después de lo que había sucedido y entonces reaccionó como puede reaccionar usted o como puedo reaccionar yo al ver una situación tan grande. Se encuentra con una gente que cuando viene a ver la conseja, ¿eh? le asesora, le dice, mira, si tú haces esto, he puede hecho, ser. De he hecho, ¿Sí? en ese sentido. Y entonces esa persona, fruto de ese momento irracional, irracional, entonces comete un hecho como lo comete cualquiera. Hay gente que por un parqueo se han entrado a tiro. Eso es, un, eso es un espacio y eh, eh, eh, un momento irracional, porque si tú te sientas fríamente a decir, caramba, pero por un parqueo yo le voy a dar un tiro a aquella persona. Por un parqueo, pero incluso hay gente que se ha matado por un roce de vehículo. Y algunos porque un vehículo le pasa muy cerca y están al de chocar Pero y no pasa pasó nada. aquí, creo que en, en un campo de aquí de San Francisco recientemente, que alguien le pasó cerca a un vehículo y el señor le entró a tiro, le cayó atrás lo alcanzó y le entró a tiro. Está preso, por cierto, aquí en San Francisco. Y usted dice, ¿qué pasó por la mente de esa persona en ese momento? Hay que ver. Entonces, cuando nosotros vemos esta tendencia de opinión de una mayoría de esos que, que, que escribieron ahí, que representan a la sociedad, quisiera que lo coloquen, por favor, nos damos cuenta, nos damos cuenta, que usted no puede en función de hacer investigaciones y en función de usted orientar a la sociedad, llevarse de la opinión de la mayoría independientemente de, porque esa mayoría ahí está equivocada. Porque a marley Martínez se le puso en libertad, porque tenía un año presa de manera ilegal y racional, violándole todos los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en un país que se dice ser en un país que se dice ser, de un país verdad de derecho, un estado de derecho. Un año. ¿Y qué quiero yo eh, explicar en esta parte? Miren, cuando se habla de la pena, nosotros somos una sociedad vengativa. Esta es una sociedad vengativa, Esto, esta es la sociedad a la que nosotros hemos llamado la caverna. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver sangre sobre la sangre. Porque no han impuesto a eso desde aquel entonces. Yo siempre aquí cito aquí el momento de cuando a Jesucristo lo llevaron frente a Pilatos. ¿Y lo llevó quién? La sociedad. Hay un, hay un periodista, amigo. Periodista no, un comunicador amigo tuyo que cuando ve una foto dice, si no tiene sangre, no me, no me Exacto. sirve. Exacto. No me sirve. Entonces, ¿qué resulta? A Jesucristo lo llevaron frente a Pilatos y qué lo llevó esa esa esa eh, caracterización genial de la sociedad cuando Pilato dice, pero este hombre, no estoy, ojo, no estoy comparando, no estoy eh, eh, este eh, recreando hombre. el momento para que la gente vea cómo la sociedad actúa y cómo, cómo eh, cometen los dirigentes errores cuando se dejan presionar de la sociedad y Pilato le dice a la sociedad, señores, pero es que este hombre no ha cometido ningún delito, no encuentro delito en él. Dice, sí, pero es un delincuente. La, la mayoría de la gente busca la película para que ustedes lo vean y quita la parte religiosa, váyanse a la parte social. Y entonces Pilato inteligentemente dice, ah, pero hoy toca eh, indultar a alguien, soltar a alguien. Dice, señores, hoy toca soltar a alguien, le entrego a Jesús. Y es la sociedad irracional que en ese momento dice, no, danos a Barrabás, que aparentemente sí era delincuente porque estaba preso. Y entonces dice Pilatos ¿y qué hago con Jesús? ¿Qué dijo la gente? Crucifícalo. La sociedad irracional. Crucifícalo. Y entonces dice Pilato: Bueno, yo me lavo las manos. Problema de ustedes, eh, ustedes fue lo que eligieron. Y ahí es donde la sociedad y los jueces nunca deben caer. Y era lo que estaba sucediendo con Marlene Martínez. El miedo a, a la reacción de la sociedad hacía que los jueces, eh, pa acá. Lo mandaba para acá, se lo mandaban por un tribunal. No, para allá. Y, y rebotando los casos. Y evitando tomar ellos evitando tomar ello la decisión. Y por eso yo quiero felicitar a esa jueza que hizo lo correcto, lo que manda la norma. Y con esto quiero hablar de lo que tiene que ver con el objeto de la pena. Esto poca gente lo va a entender. Porque cuando tú hablas de la rehabilitación del condenado, a la gente le pica eso. Ah, pero se me violó mi hija. Y sí, es cierto. Pero ¿qué tú quieres? Que lo, que lo maten. ¿Qué tú quieres? Que lo violen. Le vas a pagar con el ojo por ojo y el diente por diente, la ley de Talión. Ah, a esa persona no le interesa que ese condenado se rehabilite. No. Y entonces, cuando hablo del objeto de la pena, leyendo a diferentes eh, tratadistas y diferentes corrientes, ¿verdad? Uno se encuentra con que algunos plantean que el, el objeto de la pena es vengar un mal. ¿Verdad? Hacer sufrir a, al, al condenado. Satisfacer la reacción que provoca el delito. se es siente mucha gente que se siente dolido y entonces eso satisface eh, esas reacciones que provoca el delito cometido. Defender a la sociedad. Eso sí es importante. Defender a la sociedad. El desagravio. La ejemplarización y la readaptación del condenado. Pero la gente no quiere esa parte. La gente no quiere la readaptación del condenado. La gente quiere que se muera en la cárcel. Porque lamentablemente eh, eh, vemos las cosas con venganza, vemos las cosas con odio. En, la, en los últimos tiempos, producto del tema de los derechos humanos, que ha ido avanzando bastante, hay lo que se llama el tema de las penas restaurativas. Una uh -huh. pena que restaura, eh, bueno, y eso es lo que busca como objeto los nuevos modelos de gestión penitenciario que se establecieron aquí, Correcto. a la cabeza del cual estuvo eh, Roberto Santana el tema de la pena restaurativa es que la pena restaure no solamente al individuo, sino a su familia que claro. sufre el delito y la prisión y hasta la víctima. Claro. Incluso ellos intentan en el CCR, no sé ahora, pero en la época en que yo estaba ahí sí, intentaban que la víctima y el autor del hecho se reunieran al final y que éste le pidiera perdón. Que llegara, era sí. una forma de miren darle otra connotación a la pena. Con relación a, a todo esto, eh, y cuando se habla del sistema penitenciario de la República Dominicana, ¿qué es lo que se debe buscar? Está determinado, está determinado, señores, que la prisión no regenera a nadie. Lo que sí también está determinado es que hay gente que no pueden estar en sociedad. Eso está determinado. Hay gente que, son, eh, que no pueden adaptarse a la sociedad, que no pueden cumplir con el contrato social de cumplir leyes. Y esa gente, lamentablemente, hay que mantenerlos fuera de la sociedad, por obligación. Y, ¿verdad? Tanto para protegerlo a él, como para proteger a la propia sociedad de él. Pero hay gente que, por ejemplo, cometen un error, que cometen un delito, fruto de una situación emocional de un momento, fruto de una desesperación, fruto de una influencia social. Aquello que... ¿Se, se, se acuerdan ahorita de la influencia social? Y entonces, esa persona... Tiene posibilidad de regenerarse, de readaptarse a la sociedad, de reintroducirse en la sociedad sin, sin recibir estigmatizaciones. Porque ya si usted pagó, si usted cumplió con una pena, ya, hasta ahí. Pero no, aquí lamentablemente... Eh, queremos que la gente se muera en la cárcel, si es posible que lo cuelguen en una plaza pública, eh, porque a la gente le gusta el morbo, sí, que lo, que lo azoten con látigos, eso es lo que la gente quiere, la mayoría, esa gente que ustedes ven, no yo no estoy de acuerdo con la libertad, y quién te ha dicho a ti, a ti sociedad, que eres tú la que decide en esta coyuntura. Si hubiese sido en los tiempos de antes, en el sistema inquisidor, sí, era la Iglesia Católica que decía. ¿La Iglesia Católica? Sí, sí, en la Inquisición. Sí, la Iglesia Católica era la que decía, esa es bruja, quémela en la hoguera. Había un personaje. Y nadie la defendía. Había un personaje bastante famoso conocido como Torquemada. Torquemada era que se inventaba toda la tortura. Sí. Tortura difícil, terrible. Terrible, terrible. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como sociedad moderna, si es verdad que queremos una sociedad moderna, que queremos gente diferente, tenemos que promover, señores, que la pena vaya dirigida naturalmente a la readaptación de la persona, del, del condenado. Hay gente que sí sabemos, y eso naturalmente tienen que determinar los criminólogos, los especialistas en la conducta criminal, por ejemplo, los psiquiatras forenses. Son lo que deben determinar, mire esta persona, lo hemos evaluado de diferentes formas. No, no se puede reinsertar a la sociedad por esto, porque tiene un desequilibrio, porque tiene aquello. Y cuando viene a ver lo que necesita es terapia y, de, y dejarlo aislado en centros eh, eh, psiquiátricos. Otro que lo que necesitan es otra cosa. Pero, pero, mantener esa diferencia entre un condenado y el otro. Porque no son primero ni las mismas circunstancias ni las mismas conductas. Ni la misma conducta Y por tanto, yo felicito a la jueza que tuvo el valor luego de un año, óiganlo, luego de un año tuvo el valor de decirle a la sociedad hasta aquí el abuso, hasta aquí el violar la ley, porque Marlene Martín, independientemente de lo que hizo o lo que no hizo, ya fue condenada por eso Así es. y la estaban manteniendo en prisión de manera ilegal y razonable lamentablemente. Un año que no se lo va a retribuir, por lo menos a ella en ese aspecto del derecho. Nadie. Nadie. Ay, Gracias, ¿sí? Gerger.